De acuerdo a datos del Ejecutivo de Transporte Pesado de Carga Internacional, en lo que va del año se han registrado 66 paros en Puerto Chileno de Arica. Por esta razón, un grupo de transportistas bolivianos manifestaron en ventanillas de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia-SPB que continúan las demoras en la entrega de cargas, responsabilizando al terminal portuario de Arica-TPA por los retrasos, cargas perdidas, atochamiento y malos tratos que los vendrían afectando hace más de cuatro meses de generar acuerdos que faciliten el tránsito de camiones a través del puerto de Hilo para un poco descongestionar la unidad o la visita de camiones de transporte boliviano al puerto de, eh, de Arica. Importante mencionar que Marcos Rojas, dirigente del sindicato de choferes de Bolivia con sede en La Paz, comentó que el TPA los tiene en la incertidumbre, porque hay retrasos del carguío, incluso algunas cargas se habrían perdido. Entonces a raíz de esto hay personas que están dos semanas esperando las entregas y eso ha ocasionado colas en el antepuerto y el track center. Para ingresar a Chile nosotros necesitamos un permiso originario o de idoneidad. Entonces ese permiso complementario es lo que prácticamente burocratiza y hace de que no sea muy viable el tránsito de camiones para el propósito, para el descongestionamiento. Por otra parte, la empresa Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, (SPB) ratificó que continúan los retrasos en la entrega y despacho de la carga boliviana en Puerto de Arica, por lo que se estará enviando a través de Cancillería Boliviana una misiva a operadores de la terminal.